En otro tema, ¿eh? el nuevo programa de Santiago Matías. <ríe> Hello, buenas. Una llamadita, una llamadita. Sí, buenas tardes, buena tarde. Salud a su orden. como están ustedes, mis hijos? Que ¿Está Dios lo super bendiga bien. A todos y muchas amén, gracias, gracias amén. Amén, a, a su orden. Hello. Que esto no es un colmado porque había el otro día que llamaron, que para y un delivery. Señores, el nuevo programa de Santiago Matías salió el, al aire el lunes 26 de abril. El nuevo programa, esto no tiene madre, no tiene nombre. De 7 a 9:30. En vivo. De la mañana, en vivo, por la 99.3 FM. Y que viene a hacerle la competencia al mañanero espacio del comunicador Bolívar Valer el Boli y donde anteriormente trabajaba Ariel Santana. También tendrá de frente el Ritmo de la Mañana con Alberto Vargas por Ritmo 96 y el Cafecito de la Mañana que conduce Arce Peralta. ¿Cuál de los dos? Cacharrá. ¿Cuál de los dos? Por ah. Escándalo 102.fm, entre otros entretenimientos. ¿Eh? ¿Podrá el programa de Alofoque derrotar al Boli? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Esa es la pregunta. ¿Cuál de los dos? ¿Eh? No, ¿A no, cuál yo, tú vas, Neto? No, no, yo voy. O sea, de dos de, <risa> programas. No, no, porque es que el boli, ya cuando usted hace algo bien hecho, pueden venir 50 programas y el suyo va a quedar ahí porque es una plataforma. Ya el boli está sólido en eso. Está sólido. En mañanero ya el boli pueden venir. Usted puede traer a quien usted quiera. Ahí el boli está haciendo un buen trabajo. Esperemos en Dios que, a lo, que Santiago Matías resulte. Con Santiago Matías, padre. Resulte. Sí, porque trajo su papá de allá. Claro, con un hombre que sabe de radio. Un hombre que sabe de radio. Eso no es que diga, señores. Suerte y, y yo, bendiciones. Y un para, elenco y eh. un elenco increíble. ¿eh? Un elenco duro, duro. duro, duro. Grande liga. La Grande liga. liga. Señores.